Muy buenas amigos vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel, hoy vamos a hablar de lo que ha ocurrido por lo visto ayer con Zacelandia, con Zacel, vamos a tocar el tema porque para empezar ya he dicho en múltiples ocasiones que a mí este youtuber no me gusta, no me... es cierto que, que yo lo seguía al principio, al principio tenía su gracia, luego empecé a dejar de tener tanta gracia empecé a dejar de seguirle tanto y para cuando veía uno ya sus últimos vídeos ya uno le daba un poquito de, de vergüenza ajena en fin, porque ya no hablaba de videojuegos sino que literalmente o se metía con otro youtuber que solamente tiene palabras bonitas para las otras marcas y me topo con un vídeo en el que este hombre, Francisco Borja Cobo, se ríe de un chaval que murió, se llamaba Christopher, murió con 21 años, 12 horas, la noticia la dio 3 de Juegos, se equivocó en el número 2 de horas, siempre, siempre que, que comento este tema, porque lo tengo muy... es algo de lo que no se perdona. Y si tú te crees, Zacel, que yo sé que tú ves este vídeo, tú, tú y tu mierda de gente, como José Veneciano o Félix Na, ¿no será esa otra, tu, o, otra cuenta tuya, aparte de la de Poliguar, el eterno mencionado? Porque Poliguar 93 en YouTube es muy diferente al Poliguar de Twitter, es muy diferente. Pero vamos a ver primero, y además, esta vez porque yo tengo localizado el vídeo <ríe> y a quien ha subido el vídeo eh, o lo ha vuelto a subir miles de veces porque están en Twitter, en Youtube en muchos canales eh, lo peor y lo paradójico es que todo esto um, al final les viene muy bien a gente como esta como José Veneciano eh, el Jonis, que le viene muy bien la polémica ...y que tú le regales tres mil y pico de, de suscriptores... ...ninguno de ellos eh, se toma la molestia de ver sus vídeos... ...ninguno, se pasan, le dan el like, si acaso... ...porque saben que, que es el perrito faldero... ...pero no es Poliwar, ¿eh? este tío no es Poliwar... El, el, ...el Johnny Veneciano no es el Poliwar... ...Poliwar puede que tengáis razón... ...muchos de los que estáis comentando... ...y que sea él... ...pero yo siempre tengo la, el pensamiento... ...siempre siempre he tenido la idea... ...con esta cuenta... ...de que, de que sí, que es de ...pero de que alguien más tiene que... ...tener... ...posibilidad de entrar en, en esa cuenta... ...no solamente es hacer. ...y ahí ya entra pues... Los, ...los que tú más o menos puedes intuir... Eh, hace unos meses vino como un huracán, como una ola, Natalia. Este señor que siempre va en contra de, de los piperos, los niños ratas, o como yo les llamo, niños hámster. A partir Es verdad que hay radicalismo en, en PlayStation, pero que no me digan que no hay radicalismo tampoco en Xbox, ¿eh? porque yo he visto y he padecido aquí a muchos radicales bananeros o de cierto grupo musical que no voy a nombrar porque es que me cansan y me aburre tú no eres para ti de nada de hecho tú te ríes de la gente de Xbox y de la gente de Playstation de, de todos te ríes porque a fin de al cabo estás jugando a lo que te da la gana tanto en la Playstation 5 que tienes ahí muerta risa pintada porque esa... Es imposible que esa mierda, con todos los golpes que le has dado, funcione. Me imagino que tendrás otra Playstation y, y con eso irás tirando y en horizontal. Porque encima tú la tienes en vertical o no os habéis dado cuenta. ¿Nadie se ha dado cuenta de que a Wilson lo tiene siempre en, ver en vertical? Si, si todo el mundo sabe que, que, que eso... Eh, se va a cargar la consola y, y más si le vas dando golpes pero bueno, cuando yo veo cosas como esta precisamente de, de la persona a la que fuiste a acudir por el tema de Natalia a Javi Oliveira que él no tiene la culpa pues, de nada de lo que tú hayas dicho no voy a poner nada más que el fragmento donde sales descojonándote de risa de, de que me disculpe porque solamente es eso y es una cosa que ya está por todos lados de internet así que tampoco veo vamos a verlo de todas maneras un joven muere tras pasar 12 horas eh, 12 horas jugando con su xbox el chico se levantó del sofá para coger un chicle y comenzó a dar espasmos ante su amigo <risa> No, no no, me mire así No me estoy riendo de ti de verdad Pero es que me, me imagino a ti por este pie diciendo tío, me voy a coger un chicle Que ¡Oh! voy a coger un zoo ¡Oh! ¡Oh! Jamás ¡Oh! niños mezcléis un chicle con la Equipo Porque en cuanto lo mezcléis ¿Qué pasa? Eh tío, que voy a por un chicle ¡Oh! Sin embargo, eso que creían inofensivo arrebató la vida de Chris Staniforth. Nadie lo preveía, ni el mejor detective, pero sí, ya no son los mayordomos los asesinos. Son las eguísimas. Él se levantó. Él se levantó para coger un paquete de chisle. Bueno, y que se acabó ya el de blanquear a este gilipollas que se acabó así tal cual gilipollas gilipollas por lo que vais a leer ahora mismo también que ya vais a ver también este vídeo que hemos visto antes corresponde al 2012 corresponde más o menos a, a esa a, a ese año que es más el año fue en el 2011 creo que no, en el 2012 fue la noticia el chaval murió, no fueron nueve horas como decían los de 3D Juego, fueron 12 horas y aquí está el tío descojonándose. Si notáis en el vídeo hay un corte, esto es porque la primera vez que se, la primera vez que lo compartieron, lo subieron a Twitter y sabéis que en Twitter son 2 minutos 22. Otra cosa que les quiero decir a Nebula, Nebula, Ahora Zacel tiene el cheque azul, pero cuando escribió lo de lo de la violación, lo de las violaciones que ahora lo vamos a ver, no. De hecho, lo del cheque azul hasta bien hace poco que no está. Y de hecho, el propio Nacho Ortiz, el demandante, también tiene el cheque azul. Luego, por lo tanto, quiere que sepamos que es, hay un Nacho Ortiz que trabaja en medios digitales, además, por lo visto ha trabajado en Cega. O para cega, mejor dicho. Así que me interesa todo lo que pueda decir o no. Resulta que él hizo un análisis. Ahora vamos a hablar. Eh, son vídeos Dice huele a cacota fina. Por aquí charla amigable entre denunciante, su abogado y el denunciado. Denunciado. Habla conmigo en privado para solucionar lo que quieras. Ya creía que todo había quedado solucionado. Sí, claro, tu sueño. Eh, demandante. Ahora mi abogado Leboski te explica cómo las injurias y calumnias que vertiste sobre mi persona en 2017 a raíz de tu vídeo sobre mi análisis de Street Fighter 5 se aceptaron a trámite y quedaron a la espera de fecha de juicio todos estos años pero ya va quedando menos, o sea, si se acepta a trámite ya solamente es que te den la fecha y te la tienen que dar otra cosa es que ganes el juicio Otra cosa es que no Pero por lo pronto te han aceptado la demanda Contra el señor Borja Francisco Borja Cobo Pero si ya hubo una reunión de reconciliación Dice el demandado Pero si ya hubo una reunión de reconciliación en Granada Y tu propio abogado dijo que quedaba en nada Y tú estabas de acuerdo Me personé allí y, perso y pensaba que estaba todo solucionado. Aquí llega el abogado y dice, usted sabe que eso no es cierto. Toma ya. No me hace falta escribirte un párrafo ni perder el tiempo en escribirte más de lo necesario. Usted sabe que no es cierto, que todo esto sigue para adelante. No sé qué hace usted que no esté... Eh, no sé. No sé, no sé, pero a mí me parece que esto huele muy mal, pero para hacer sobre todo. Tengo los papeles. Me reuní allí contigo. Ahora vamos a ver lo de los papeles. Y me dijiste que no había problema con tu cliente. La misma señora que nos atendió se sorprendió de tu, acti de tu actitud. Nos damos la mano y quedamos en ello. La misma señora que nos atendió... Eh, no comprendo, por tanto, ahora a qué viene esto. Me personé allí con usted, porque él sigue y se, y se le calienta la boca. Si se trata de una argucia, la palabra que utiliza, ¿no? O un truco que usted quiso realizar en algún momento, me temo que tendré que denunciarle por algo que todavía no sé cuál, todavía no sé por qué le voy a demandar, pero va a ser mucho más grave de lo que el señor Nacho Ortiz me reclama. Y le responde tajantemente nuevamente el abogado con... ...pues adelante, no se corte... ...¿quieres denunciar? ...hágalo... ...pero eso no quita a, a que usted... ...va a tener que presentarse a juicio... ...y por lo que veo... ...por lo que veo de tus palabras... ...de las palabras del de, de señor Fazel, ...este ni, ni se ha enterado... ...de que la cosa iba para adelante... ...se ha ido para, para su casa... ...convencido a lo mejor... ...de que no le iban a denunciar... ...de que había... ...que eso era... ...lo que se conoce como... ...acuerdo... Eh, antes del juicio no se suele intentar que para no llegar a juicio pues que queden las dos partes y hablen vale pero si tú has ido solo a granada a hablar con el abogado de este hombre y con este hombre eso no significa nada de reunión prejudicial ni nada de eso ni de acuerdo ni de eso no significa nada es una toma de contacto, tampoco es la gran cosa. Por eso me extraña que dijera de que yo me presenté ahí como si fuera solo. Tampoco entiendo esa actitud chulesca, no comprendo esa actitud de ambos. Si es posible, envíeme todos los documentos pertinentes por privado. Pues no que tenía todos los.. no, no que tenía todos los los papeles. Entonces, ¿a qué, qué, qué está pasando? Lo que está claro, bueno, pues es que pues es que este, este, aquí, por mucho que diga nebular, eh, nebular qué más, nebular fénix, eh, con su canal de YouTube, también, vamos a ver, nebular, ¿cuánto tiempo lleva el cheque azul? Tú no tienes el cheque azul, yo no tengo el cheque azul, mucha gente no tiene cheque azul. Pone sacer siendo sacer ojalá los atrapen están hablando de claro que la violación es una cosa horrible pero veamos que pero veamos hay que reconocer que parte de la culpa la tienen las mujeres eh, me explico se quejan porque la gente se gire a mirarlas porque se visten así van provocando a violadores Sí, también hay otro vídeo de Amorant también en el que se, en el que dice tía enseña las tetas por lo menos no sé qué es que eh, eh, dejemos de blanquear a este a este personaje ya ya se acabó punto y pelota este vídeo ya se termina ya es lo que tenía que comentar sobre aquí sobre este café tóxico de hoy vamos a dejarlo hasta aquí hasta que veamos si hay nuevas nuevas cosas. En fin, y dejemos de blanquear a este tipo de gente. A Alex el Capo, también lo digo por gente que sean o dicen ser de PlayStation, porque luego dicen que son de PlayStation y están todo el día jugando a Xbox. ¿eh? Y a la gente radical también de Xbox de Twitter o, o todos estos matracas que van por ahí. Bah, me los como con papa, a todos y cada uno. Y si todo el mundo... A cada uno. Bueno, amigos y... y con esto y un bizcocho nos vemos antes de las 8, que seguimos con el tema de Activision Blizzard y seguimos con nuestra rutina de siempre. He querido hacer este parón para poder eh, decirle un par de cosas también a Johnny Veneciano y a Félix Na, que me da la impresión de que detrás de Félix Na también está este señor, Zacel borraste muchos vídeos de Twitch en los que te ponías a hablar de mí pues nada, yo ya he tocado el, el tema os dejo esto aquí ya los zazelianos, tienes un buen maestro ¿no? que te enseñó el arte de la polémica lo probaste con el Rubius y lo ya es el vídeo más visto fíjate lo fácil que es dais pena en fin, yo os aguanto vuestros días